O sábado 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y e de la Nena en la Ciencia y e también queríamos aprovechar esta semana para poner en valor que las mujeres debemos, podemos estar en todo y e sobre todo debemos estar en todo. El número de matriculaciones de las mozas, de las mujeres, en las carreras tecnológicas está descendiendo. Las mujeres son a mitad del mundo y si a mitad del mundo no están a mitad de todo, pues tenemos un problema muy grave. La ciberseguridad es importante para la vida diaria de cada una de cada uno de nosotros, porque nos estamos muy expuestos a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con la Internet, o a redes que se pueden usar los datos para fines que son absolutamente negativos. En España, para poder conducir un coche, primero alguien te tiene que enseñar, ¿vale? alguien le han enseñado las normas, el código de circulación de Internet o cómo usar un smartphone o un ordenador? Quiero que intentéis identificar dónde están los riesgos pero también las consecuencias del mal uso de la tecnología, ¿vale? Quiero que tengáis pautas identificadas de dónde está lo bueno y dónde está lo malo y, sobre todo, que tengáis buenos hábitos, ¿vale? Tienes que decidir en libertad de lo que quieres ser, pero las carreras tecnológicas son más lo presente.